Estamos de retorno con las informaciones. Usted se acuerda del caso de corrupción con el director o responsable de la Agencia Estatal de Viviendas en el departamento de Chuquisaca eh, Ha sido destituido y de hecho ya está siendo investigado eh, por cuatro delitos. Veamos. Son cuatro de los delitos que eh, momentáneamente, bajo eh, las directrices del Ministerio Público, hemos considerado es eh, uso de influencias, extorsión, concusión, y eh, si mal no recuerdo es incumplimiento de derechos. Esos son los delitos por el cual la Fiscalía imputó a Ireneo Condori, ex diputado y actual director de la Agencia Estatal de Vivienda en Chuquisaca, de quien se reveló que esta autoridad realizaba cobros irregulares a empresas para que se adjudiquen obras. En su calidad de director de la Agencia de Viviendas, este ciudadano realizaba algunos cobros eh, a raíz de que eh, algunos algunas empresas se adjudiquen. ...de eh, obras de vivienda en el distrito o en el departamento de Chuquisaca. La fiscalía también reveló que se realizó al menos dos allanamientos... ...en dependencias de su oficina y domicilio... ...donde se encontraron cheques y recibos que se encontraban a su nombre... ...los cuales ascenderían a medio millón de bolivianos. Recibos que eh, figuran como préstamo de dinero con personas... ...que eh, fueran encargados de esas empresas, representantes legales de la empresa... ...figurando como eh, montos económicos de préstamo de dinero... Estos montos que se han, han sido colectados son aproximadamente, ascienden a unos 150 mil bolivianos, hay un cheque de 100 mil bolivianos. Eh, por ejemplo, de medio millón o un millón de bolivianos. La Fiscalía también afirmó que dentro de este caso estarían involucrados otras personas que también serán investigadas. Elementos que obviamente implican no solamente a este ciudadano, sino a otras personas que más adelante seguramente vamos a estar dando a conocer. Condori llegó anoche a la capital y se abstuvo de declarar ante la Comisión de Fiscales que investiga el caso y aguarda su audiencia cautelar en dependencias de la FELCC en Sucre. La Fiscalía pidió su detención preventiva en el penal de San Roque.